Sí, yo también, pero, pero imagina. ¿Con qué seguimos? Angelizado. Otro acontecimiento, la rubia del toque de queda. Explica algo que nadie entiende, o sea, dejó a todo el mundo en el aire. Rosa Incarnia Malte Puello, mejor conocido como la rubia del toque de queda ha sido tendencia en las últimas horas, tras comparar la situación de República Dominicana con Venezuela. Según Marte Puello, Nicolás Maduro fue presidente de Venezuela primero que Hugo Chávez, cuando en realidad el último fue el presidente de 1999 hasta su, hasta su muerte en el 2003. Y que el país vivía en la dictadura con el PLD, pero con el cambio pusimos a Trujillo... Refiriéndose al actual presidente Luis Abinader, o sea que ya está comparando a Trujillo con, con, con Abinader o algo. Ya lo pierde. Vamos a ver lo que ya dijo. Cuando cuando estaba el Maduro, que ustedes entienden que eso era una, una, una dictadura, luego pusieron a Chávez. ¿Y qué pasó? Chávez, en la República Dominicana estábamos en una dictadura similar y queríamos un cambio. ¿Y sabes lo que acabamos de meter, mi amor? Un Trujillo, un Trujillo que usted no va a tener ni voz ni votos, más que con sus personas, los que están arriba. Los demás, mi amor, mira, se van a tener que hacer la paja, robar y todo. Cuando Y queríamos un cambio, ¿y sabes lo que acabamos de meter, mi amor? Un ¿Pero y qué es esto? Y esta mujer, ¿y qué es lo que ella dice? O sea, Ella está comparando a, a, a Trujillo con Luis Abinader. No entendemos mucho esas sociales de ella, esa, esa historia de ella. Tiene que, no, que darse que no, un paseito por el Porque no tiene además, ni voto, pero en el tiempo de trujillo ni hablar, podía ella ni te hablar nada de eso que es lo que ella dice. Que haga eso, no, no no no. Tiempo, vete a, a los tiempos de trujillo a ver si tú ibas a hacer eso, pues más bonita que tú seas. ¿cómo, ¿Cómo fue que ella dijo conmigo? que ya no tiene ni voz ni voto ahora de que por caballera de trujillo qué no, lo ella que ya dice que ella no en el sabe. tiempo de trujillo no se hacía en el tiempo de trujillo una mujer era con pantalón era presa pero, que iba pero ella está hablando tú estás diciendo claro pura caballa el... claro en el tiempo de trujillo la única e ella, mujer ella no que está, se atrevió no a romper las reglas para, fue minerva miraba la única que Mira. salió en un carro con pantalones jean y no la metieron presa porque estaba enamorada de ella pero esta de lo que está hablando nada Mira Rosa en carne no, a Marte. No está hablando nada ella. No, un de historia. A Rosa que señores. se lea, que se lea, se lea historia dominicana. Y se nutre un poco. Y después sale hablando entonces. Y, con, que, con... y que se y que se pase un poquito de ¿verdad? Por los medios internacionales para no comparar lo que pasa en Venezuela con lo no, que pasa no, aquí. Y mucho no, menos, ni mucho y mucho menos confundir, diciendo que Nicolás Maduro vino no, primero que es un error de momento no, no, no. ¿S -S -S sonido, entonces tú puedes decir que una gente se equivoque en una palabra ya es un huevo ya es un, es es un, huevo, un, huevo. Pero ¿Es un huevo pero en vivo me voy a equivocar con esta seguridad que lo está diciendo ¿Eh? En un la en Instagram, puede, pero ella es un robo se puede equivocar, Camila. Pero eso pongo llama vieja. Que yo se seduce y estudio Ya lo que está mal educando sí, la gente la son que, son que no han no historia. Con, con Luis. Sí, pero tú no sabes. Ella está situación. mal educando la gente que no ha leído pero historia ni hechos, está no, mal. Oye lo, que, oye lo que está pasando, es Camila. Gente que no lee un libro todavía y están se puede equivocar y se equivocó. Ahorita sale, ahorita gente que sale acierta con eso. de mal gusto a la sociedad ah, entonces ella ha perdido que si sí, que, que que si sí, tu dices claro es ella verdad como mujer, es verdad. Como, mujer, como mujer yo como mujer mejor ni nada decir, pero. no por pero si sí, lo no, digo sí, no. no vamos a borrarme que se llama la fama y quizás esa fama no la aprovechan entonces ella hay personas que la seguían por eso y se dan cuenta que la joven no es lo que ella estaba en verdad damele micrófono amable por favor, dámale el micrófono No, eh, un dato es muy importante. La, la joven eh, Martes, la Roberto que de queda, ha perdido cientos de fans, cientos de seguidores en su cuenta de Instagram, porque eh, ya la gente, como que la ven como buscando sonido, pensaban que era otro tipo de personas, que en verdad se merecía ese tipo de fama, y se han dado cuenta de la tarea de que no, de que ella lo que es una sonidista, e incluso en el caso de ahora la compararon con... con eh, no, bájale algo. La, con la perversa. La compararon con la perversa, que el caso también con el meloso que buscando no, no más fama sino buscando sonido como Contro como decimos en los calleceros. entonces eh, que le baje dos entonces esas comparaciones también de Venezuela con Chávez óyeme. y maduro delicado. que madure ella porque maduro también bien maduro eh que madure ella sí, o sea eh. tiene que bajarle algo Son un tema delicado no no Váyate pero que son son eso. cosas se puede equivocar yo no, no, sí, no, no sí pero carajo. no se puede estar crucificando ¿A qué hora? ¿En la mañana? mujer que darle la mañana para leer sí. un libro mejor en la mañana. Si ella sigue así, se va a quedar con un, un seguidor, el papá claro. de ella. Que, le que se haga mujer en vez de estar haciendo su like, que se lee un libro en la mañana, de pero Descomposición que aproveche Social famoso, de Juan Bosco. Algo bueno, algo bueno. Entonces, ella, es noche, eh, Rosa, no espérate, vamos aquí. de no, aquí, Vialona. No Escoge eh, un bucho de agua. Oye. <ríe> entonces, está diciendo que ella no promueve un material agradable para los seguidores. No. Rosa. Ya está mal educando. <risa> y no, esos eso tributos que ya tiene, porque tú sabes, ya no. Que aprovecha la plataforma, si te pegaste con el toque de que da, aprovecha, la promueve algo que valga la pena. te pegaste no. El, el, el personaje pegaron. está saliendo bueno, mal ahí. Él el personaje le está saliendo mal a ella. Está saliendo ¿Puedes? mal. Pues yo veo que ella no, no hace nada malo ahora que se equivocó, en eso ustedes lo no están. Amiga creyendo. tú ya, ya neto. Pero que la están crucificando. no pa, ya café, pa, No, ya no porque la están crucificando por una palabrita. No, no, no, neto neto. Ya. Ese sonido está para después educando. estar ahí diciendo otra vez un en vivo de me pasé que se yo que eso sí, son sí. es un pero camila si se disculpa es malo, y si no ha puesto que se lo ha puesto que si lo se lo ha y que se lo que son lo sonidos pero tú, tú, tú se no yo puesto que lo ha puesto <risa> Nunca le porque para mí ella no, ella no representa nada. ¿Qué representa ella? ¿Quién es ella? Yo no la conozco. no la conozco. ¿Quién es ella? Salió en un ay, programa ¡Ay, yo... señores! Con eso terminamos el programa. No representa ¿Eh? nada. Ya ustedes marca. saben, síganme en Instagram, arroba netoflor56. Sí, Merejo Sánchez Carra. Y estaba Angelizardo, síganme ahí de la familia musical, la plataforma que está ya tú sabes. Ya, ya lo vamos vamos a fuerte aquí. <risa> Señor, Telenor YouTube, con para que usted vea ahí lo que esta gente le dije a de queda